¿Os acordáis del vídeo de la semana pasada? Pues sí, me he hecho un tatuaje. Y como no podía ser de otra manera, lo he grabado en vídeo. Lo he hecho por dos razones. La primera, quiero mostrar el proceso completo de cuando te vas a hacer un tatuaje. Para aquella gente que no se haya hecho nunca y quiera ver cómo es el proceso desde más cerca. Y la segunda, voy a desmentir unos mitos que yo pensaba que ocurrían, pero al hacerme el tatuaje he visto que no suceden, que son precisamente eso, unos mitos. Así que ahí va el proceso. Lo primero que hacen es depilarte con una maquinilla como de hospital en la zona donde va a ser el tatuaje. Como yo soy muy poco peludo, pues yo acabo enseguida. Después te echan una especie de crema y luego te ponen el boceto del dibujo en la zona que tú quieres para que el tatuador al retirarlo pueda dibujar justo encima. Y comienza el tatuaje. Cuando comenzaron a tatuarme ya me di cuenta del primer mito El dolor No duele absolutamente nada Sí que es cierto que notas como una aguja te va perforando la piel Pero es que ocurre tan rápido que prácticamente no te das cuenta Obviamente dependerá de la persona, del grado de dolor que pueda aguantar De la zona donde te lo hagas, del tamaño y de las horas que estés tatuándote Pero en general no duele nada El segundo mito, la sangre, yo me imaginaba por lo que me habían contado de que nada más tocarte la aguja ya empezabas a sangrar, en plan yo me imaginaba como a chorros o algo así de la presión, pero tengo que decir que no sangra nada y lo poquito que sangra ni siquiera sale de color sangre, aparece ya con la tinta marcada, esto me sorprendió mucho porque no me lo imaginaba y al retirar el papel del para limpiarme sí que sale rojo pero en general no se ve nada, ni chorrea la sangre, ni salpica, se queda como una herida superficial. Disculpar el ruido, pero no puedo entender que a las 2 de la tarde haya obras en la calle. ¿Dónde quedó la siesta? El tercer y último mito que quiero desmentir es sobre la infección. Es cierto que es una herida que está expuesta, pero tienes que hacerlo muy mal para que se te infecte. En plan que te rasques, que no te lo laves bien, que dejes que te dé el sol, cosas así. O sea, sentido común. No hagáis nada con un tatuaje que no haríais con una herida. Pero de verdad, es muy complicado que se infecte. Y para que os quedéis más tranquilos, todos aquellos que queréis tatuaros en Valencia os dejo en la descripción del vídeo el estudio donde yo he ido. A mí precisamente me tatuó un chico que se llama Joan de ese estudio. Pero vamos, que cualquiera de allí os puede tatuar. Supongo que algunos se habrá dado cuenta que en la grabación del tatuaje no uso una cámara, sino uso dos. Una que me está grabando el brazo y la otra con un plano general. Ahora bien, Nunca me había pasado, pero todo el material de esa segunda cámara lo formateé. Salí del estudio, ya con el tatuaje terminado, me subí a la bici y no tengo ni idea por qué, pero le di a formatear. Pues descárgate uno de esos programas que recuperan los datos desde el ordenador a la tarjeta, me preguntaréis. Pues no, tengo que decir que yo lo he probado y no funciona. Una cosa es borrar los datos de esa tarjeta y otra cosa es formatearlos. El programa que yo me descargué se llama Stellar Phoenix no sé qué, que parece ser que es uno de los mejores y más caros del mercado y no funcionó. Eh, para los que no sepáis cómo funcionan estos programas, lo que hacen es una búsqueda exhausta en la tarjeta y recuperan los archivos en bruto. Ahora bien, ese día tenía como unos 40 más o menos archivos grabados y me recuperó 3. 3 que estuvieran bien, luego me recuperó unos 10 más, pero es que no había ni audio todo se veía en negro y no funcionó. Tengo que decir que amablemente los del software, eh, aunque yo haya pagado por el programa, me van a devolver el dinero al ver que no ha funcionado. Pero si no habéis borrado y habéis formateado la tarjeta, os recomiendo que no hagáis nada, que ni lo llevéis a una tienda de fotografía ni os descarguéis ningún programa. Pero bueno, que nos vamos de tema, al tatuaje. Hecha toda la explicación, os enseñaré el resultado del tatuaje. Para eso, necesito un espejo. Os enseño. Si os fijáis así, lo veis pero lo vais a leer al revés porque no tiene ningún sentido pero si sacamos mi amigo el espejo podréis leerlo con el sentido que tiene que ser pone do more and be brave que significa algo así como haz más y sé salvaje bien pues el tatuaje viene de la influencia de dos personas y luego un poco la adaptación que yo le he querido hacer a mi manera de ser la primera persona Steve Jobs ya sabéis que defiendo mucho su manera de expresarse, de hacer las cosas, y en concreto me marcó el discurso de Stanford en el que dice su mítica frase: Stay hungry, stay foolish. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. Y la segunda persona, Casey Neistat. Va a sonar un poco raro porque es como lo que se tiene que llevar ahora, que todo el mundo le gusta a Casey Neistat, pero ya no tanto me gusta por la manera en cómo comunica o la manera en cómo hace sus vídeos, que también, sino en su actitud. Me parece que es una persona que está demostrando mucho en lugar de decir tanto. Y es por ahí donde va el tatuaje. El rollo de necesitar un espejo para poder entender el tatuaje lo he querido hacer para que sea todavía más íntimo. Si cualquier persona lo, que lo lea en la calle lo pudiera entender, dejaría de tener valor para mí. Y aunque parezca que se me haya ido la olla una vez más, en realidad es como una metáfora. A veces las cosas necesitamos de un punto de perspectiva diferente para entenderlas. Y en este caso, para entender mi tatuaje, necesitas verlo desde un espejo. Y ya está, que no se me ha ido la olla, de verdad. Mi tatuaje de Do More and Be Brave es exactamente eso. Es una llamada a la acción para dejar de pensar tanto las cosas y comenzar a hacerlas, no tiene más. Desde tu primer tatuaje a terminar con relaciones tóxicas o incluso cambiar de trabajo. Deja tanto de darle al coco y empieza a cambiar las cosas. En fin, espero que os haya gustado el vídeo y no me queda otra cosa que deciros, haz más y sé salvaje. Uh, muy bien, dos, tres ah, este es que Se acaba el tiempo Te va a caer y se acaba el tiempo